Te propongo otro ejercicio. En este caso, se trata de unir cada tipo de datos con la expresión que le corresponde. ¿Tenemos? más? Te doy dos minutos para que lo intentes y después comparamos con mi solución. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Bueno, Mauro es una cadena de caracteres. El 1 es un valor de tipo entero. El bueno, verdadero o falso, casi es obvio que el falso pertenece a ese conjunto. Y por último, el único que queda, 9,76 es un número decimal.